No sé ni cómo ni cuándo vas a sentir un tret y de seguida va a ver el impacto de hoy. Mi vida ha cambiado a una realidad con un juicio que todavía no ha acabado. Pero mi hijo, ¿por qué no se va a salvar? Se tiene que salvar. C'est la méléma, non Et non, non, non, non, non, non, non, non, non, Il tirait directement sur des gens. Il y a une masse qui est encore derrière, qui est en train de venir. Et pour ceux qui sont dans l'eau, on tire sur eux. Et c'est comme ça que la majeure partie se noie dans l'eau. El trazo de estas balas deja huellas muy difíciles de reparar. Somos muchas las que hemos perdido un ojo y otras han muerto. Son armas letales. Para evitar que nunca más nadie tenga que volver a sufrir esta violencia, necesitamos que deis un paso adelante con nosotras. Parémoslas. Demos un paso adelante por nuestros derechos. Protestar no nos puede costar la vida. Stop balas de goma. En ninguno de los casos se ha podido condenar al autor de estos disparos. Sin justicia no hay reparación. Parémoslas, porque en la mayoría de casos graves, las balas de goma han impactado en cabeza y ojos y nos han dejado importantes secuelas físicas y psicológicas. Los proyectiles de Foam han causado ya afectaciones similares. No queremos más muertos ni tuertos a manos de la policía. Las personas afectadas tenemos derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Basta ya de impunidad y de represión.